ha sido un logro de todos los gobiernos desde su inicio, desde el PAI hasta ahora. O sea, el, el programa de vacunación, de vacunación e inmunización eh, ha sido el mayor logro donde eh, tenemos eh, centros de vacunación en casi todos los hospitales y centros. Y la venia de también a nivel privado, las vacunas eh, son parte de, una, de, una, de un esquema de salud preventiva a la población eh, infanta, a los niños, pero resulta que me parece que estos, este año y medio que hemos estado involucrados en este asunto que es eh, la pandemia, parece que algunos padres o el mismo sector eh, de la salud se ha descuidado eh, en este sentido y eso es lo que estamos viendo según mi criterio, si, estamos, si estoy equivocado, me demienten. Y eh, ha resurgido, han aparecido casos mortales de difteria. La difteria es una infección, una, una enfermedad prevenible por vacunación, por la cual los niños antes de llegar a los 6 años deben de recibir seis dosis de vacuna de esta. Para su prevención y un refuerzo a los 10 años. Pero no me quedo ahí. La histeria no es solamente propia del de niño, también la puede dar al adulto si no tiene un esquema de vacunación adecuado. Creo que el desliz que ha tenido, quizá puede ser las autoridades, puede ser los padres que eh, por esta situación no llevaban a los niños a, a, su, a su esquema de vacunación que le tocaba, pero. Eh, Hacía mucho que nosotros no veíamos casos y, y, y saber que eso, eh, la vacuna el, el, evita que te dé el, el, la enfermedad, pero no quiere decir que la enfermedad va a, desa va a desaparecer del medio porque tenemos, recuerden que nosotros tenemos, eh, y vuelvo, y esto no es un comentario racista ni nada, nada por el estilo, pero las enfermedades endémicas, enfermedades que nosotros tenemos, muchas de las que tenemos prevenibles, no la vamos a desaparecer nunca de nuestro de nuestro de nuestra región de, nuestro, de nuestra República Dominicana que va desde el masacre hasta Cabo Engaño, desde Cabo Engaño hasta Samaná. O sea, ese lazo, ese, ese pedacito de tierra es muy difícil porque si es, no es un secreto para nadie y no es una crítica eh, eh, eh, racial, sino la eh, lo, no me voy, a, no me voy a dirigir a los haitianos, sino la República de Haití, la nación de Haití no tiene salubridad, no, no sabe lo que es salud pública, no sabe lo que es vacunación, no sabe nada de eso. O sea, no tiene nada de eso. Y nosotros tenemos, no solamente que nacen aquí, sino que van y vuelven y vienen y todo eso. No estoy diciendo que esa es la causa de que, de que nosotros tengamos disteria, sino que hay enfermedades que no van a desaparecer porque no tenemos, no, no bailamos el mismo son de vacunación, el mismo son de, de prevención, aunque ustedes vean que la salud pública dominicana es mala, que se critican los hospitales y muchas cosas, pero ese, ese, ese, ese departamento de vacunación en, las, en, en salud pública ha funcionado. Ha funcionado y de, de, desde ya se le ha tenido, eh, se le ha dado la, hasta por la, eh, organismos internacionales, se le ha dado carta, hasta de finalización. De, de enfermedades prevenibles que falló en ese sentido sí. digo, falló No, lo que te digo, que hay que ver qué, Cuál fue la causa, si es que los padres No llevaban a los, a los niños a vacunarse Vamos a echarle la culpa este año y medio que, que la gente cree que nada más Que nada más es eh, Coronavirus Las otras enfermedades se ponen, no se ponen en pausa No se ponen en pausa, ya siguen Igualito Entonces, nosotros tenemos que revisar Qué está pasando En el sistema de vacunación qué ha pasado si los padres no han llevado los niños a vacunarse y el control sanitario también del, tra del trasiego y de la población móvil, móvil que tenemos nosotros, que eh, trabajan, un fin de semana, trabajan aquí el fin de semana, se van para su país o, o hacen ese trasiego, porque es que no hay solubilidad. O sea, las enfermedades prevenibles que nosotros tenemos por vacunación es muy difícil que se vayan del territorio nacional, muy difícil. Por eso tenemos que nosotros como padres... La, la vacunar a nuestros hijos, la vacuna es gratis en todos los centros de vacunación, la disteria es prevenible, pero es mortal, mortal, entonces los niños deben de recibir seis dosis antes de los seis años y una entre una dosis de refuerzo a los diez años. Miren, eh, cuando Sergio plantea, y lo ha dicho en múltiples ocasiones aquí en, el, en Contacto Diario, que aunque estemos viviendo en medio de una situación difícil con esta pandemia que ha afectado el mundo, las autoridades sanitarias eh, pusieron como en pausa, ¿verdad?, de que las otras enfermedades que tenemos ahí y que están ahí no, pueden, no podían ni pueden descuidarse. Y muestra de eso es la situación... ...que se ha producido casos, con, esta, con, con esta situación de la misteria. Eh, pero donde sí no ha habido pausa, no lo ha habido nunca... ...y por lo que veo tampoco lo habrá, es en el aspecto político. Ay, no, eso... Miren, no. Eh, en el día de ayer, en, en el fin de semana, pues... ...se produjo eh, una reunión de la parte dirigencial, ¿verdad? ...de la élite del Partido de la Liberación Dominicana... Eh, con la presencia de su secretario general, el ex sí, senador Charlie Mariotti. ¿Charlie Mariotti? De de, sí, de la, de, del PLD. Entonces, cuando digo esto, es que donde no ha habido pausas en el aspecto político en la República Dominicana, porque este país está en política los 365 días del año, solamente más. esa cantidad, porque esos son los días que tiene el año. Eh, de el hecho, año tiene un Indian. De hecho, <ríe> <ríe> exacto. De hecho, eh, Ayer mismo eh, se anunció el PLD, no de manera oficial, pero sí eh, las aspiraciones de unos siete candidatos que aspiran a ser uh, precandidatos que aspirarían en las próximas elecciones a ser candidatos dentro de su partido, que es oh. la Liberación Dominicana. Porque yo digo que ahí sí no ha habido no, pausa no, en la parte oye, política. Calientico. Asimismo, pues. También me voy a la parte del gobierno, que es del PRM. Se produjo también una reunión de la parte, ellos eh, le llaman la Comisión eh, Política del PRM, donde también asistió, la, tú contó con la presencia del presidente de la República, donde este pues, pedía o le pidió la ayuda de su partido para construir un país mejor. Pero no solamente esa es la parte importante, sino es, que también aquí se trató el tema de que posiblemente o no posiblemente se sometió para hacer algunas, algunos aprestos, alguna reforma a los estatutos del PRM, donde pudiera entonces permitir la reelección del presidente Luis Abinader. Asumo que, que dentro de los estatutos del PRM, pues no está eh, eh, eh, eh, instruido lo que es la reelección del, del presidente. Bueno, pues eso se van a hacer los arreglos, la reforma, los estatutos para que permita la elección del, del presidente. Entonces, ¿Por qué yo digo y reitero que en el aspecto político no ha habido pausa? Porque el hecho de a ocho meses de haber salido el PLD del gobierno, eh, ya ha estado afilando y preparando la, la, su estructura para arrancar con lo que podría ser, yo digo, bueno, la oposición, sí. pero no solamente la oposición, no preparando ya, eh, que la campaña a lo interno del PLD, que tiene ocho meses que salió del poder, ya se está eh, la montando. las vacaciones porque, fue corta. Porque inmediatamente, inmediatamente <ríe> se, se anun yo anuncio que soy. No, yo ya de eh, Gaspiro, tengo tirarme a la calle. Claro. Entonces ahí comenzó ya la campaña. Dentro del PLD, no oficial, pero se mencionó: hay siete. Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Amarante Baré. Eh, Andrés Navarro, eh, Maritza Hernández, Margarita Cedeño de Fernández, eh, se me queda uno. ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo entonces? Sí, son siete. Eh, exacto que ahora se, se han hecho, se, se adhirió eh, Las la la, dos, la, la, la la dos, la dos mujeres. Bueno, pero son siete. Entonces el hecho de que se hayan anunciado, aunque sea de manera... Eh, ah, pues el 7-11. La intención, <risa> la intención de... de de ser candidato dentro del PLD, de hecho van a ser precandidatos, ellos ya lo son. Ya eso como que marca el inicio de la campaña interna del de PLD. Pero también me voy a la parte de la vez que, que a mí me, me chocó más y que ya el PRM se esté hablando también de esos detalles. Cuando el presidente el mismo presidente ha dicho que su interés es enfocado en realmente construir y que el, el cambio que, que prometió en campaña se pueda materializar, que es lo que yo creo que debe concentrarse el PRM en este momento. También el presidente en la reunión de la Comisión Política habló sobre, la, sobre el fortalecimiento del PRM en el sentido de que se puedan formar los dirigentes del PRM para poder eh, exactamente dirigir los destinos de este país, eso es correcto. Porque hay que formarlo, para, para hay que tener una estructura política para realmente poder eh, eh, eh, llevarlos de mira, mira, mira, mira lo país. que pasa Lo que es... yo creo es que, desde mi punto de vista, es un poco extemporáneo. Ocho meses de estar en el gobierno y ya vamos a embarrar sí. este, esta situación con la parte política. Yo voy a un tiempecito más para comenzar. Eh, a mezclar una cosa con la otra. Y, y, y mira, y, y eso que dijo Luis Abinader es, es tan cierto, porque si sabemos, eh, ahí le lleva la milla el PLD al PRM, el PLD es un es un partido de escuela, es un partido de que eso, esa te puede decir todo lo que usted quiera de todos los, de todos lo que, que tú acabas de mencionar o, o cualquiera de ellos, y son es una escuelita son personas que están bien preparadas personas que están que, que, que en el ruedo político juegan un rol y un papel importantísimo eh, del otro lado eh, los partidos de aquí aparte del PLD lo que, que tienen reuniones para, para arengar masa pero no tienen una preparación eh, política no, no hacen escuela política no tienen ningún tipo de aquí eh, y eso, eso eh, es precisamente no hay no hay ningún tipo de, pero, de, de, de, de, de ningún partido tiene una escuelita de, de, de formación, de, de, de formación. Eh, solamente sí. lo tuvo el, el Partido de la Liberación Dominicana y por eso, eh, eh, por eso la, la, de, de su permanencia en el poder por más de 20 años. Precisamente, parte uh -huh. de, los, de los temas que tocó el, el presidente Abinari... Nosotros de nada más para arenga gente, para eh, adelante, montar en un, monta un eh, guagua eh, gente, él formanada. se refirió a eso, porque cuando él habla de que hay, los dirigentes hay que formarlos para que realmente puedan aportar eh, porque no solamente andar con una bandera. Es que tú ese, te das cuenta es que en mismo, el mismo estado ahora mismo tiene sitios que, que, que, que su misma gente es no, que da, ese, no son capaces de suplirlo por esa condición. Ese dirigente del comité de base debe eh, se debe formar para que claro. pueda aportar en el fortalecimiento del gobierno que preside su partido. Entonces si no hay la capacidad si no hay la formación es difícil que pueda aportar más. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle una botella, porque ese, ese, no. ese dirigente de base no, no, no, no, no, tiene, no puede tiene... ir con aportar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los cambios para que realmente eh, eh, lograr los y, objetivos y, que se propuso el, el partido como tal? Y decirle a, a Luis Abinader y al PRDM, de que la, la población votante de este país ha cambiado, ha dado un giro y eso, y los resultados son ustedes que son presidentes ahora. Ese fue el resultado. Cuando el presidente ¿Eh? Abinader, El resultado de eso no fue el PRM que ganó, fue el pueblo. Pero el presidente, si al pueblo tú no lo conviene, no lo convences, no repite. Abinader pide serio en esta reunión a su, al PRM que lo, ayude que lo ayude. A construir un país mejor yo entiendo que hay que oír, lo ha dicho en varias ocasiones. Que se, que, que se quiten el hambre y que se, y que se dediquen a, a que estos cuatro años se, se convierten en ocho. Claro. <risa> es así, es así. Entonces, esa es situación... Así. Que ciertamente hay descontento en la misma base del PRM, porque, oye, me trabajaron para llegar al poder, llegaron al poder. Trabajar aquí en política es montar gente en una guagua y llevarlo a votar. Entonces, eso es trabajar. Te Pero te... usted si usted no tiene la capacidad de estar en un puesto, no lo puede estar porque va a dañar al gobierno. Me, me, me, me refiero a que trabajaron para eso. <risa> o sea, sí. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Hicieron el trabajo político para llegar al llegar al poder, entonces ahora necesitan, ¿verdad? Tener ser la capacidad. Par, de ser parte del poder. Entonces, hay un descontento que yo espero que el PRM, el presidente Medina y la, la dirección del PRM pues lo resuelva para que vuelva eh, ese, ese dinamismo y la y la, la felicidad dentro del PRM para que realmente se pueda construir ese país Mira, en diferente caso, que hizo claro. el presidente. En el caso de, de Luis, Abinader. Luis Abinader, todavía no se le ha acabado la luna de miel, en el sentido de que todavía el, la, la, el pueblo... Siente que tiene un presidente. No, y el, el presidente ¿Se puede seguir No, no, no. Se siente que tiene un presidente que lo escucha, preocupado, todas las cosas. Pero el presidente es la punta del iceberg de la, de la, del, del gobierno. Si de ahí para abajo no sirve nada, de ahí para abajo nadie cumple su función... No es su función de, de cobrano, es su función de, de, de, de administrativa, de gobierno, de, de un gobierno. De aportar, de aportar trabajo para que, para que ese gobierno funcione. No estamos en nada. Entonces, él ha sido cauto con eso. Por eso es que hay mucha gente haciendo benvito que, no lo tiene, que, que, que quiere que lo pongan en un sitio donde su capacidad no llega. Entonces, no podemos. No podemos nosotros entregarle nuestros impuestos a personas que van a trabajar para no aportar nada nosotros, la, nosotros necesitamos gente que aporten a, al Estado, al gobierno, porque el gobierno somos todo el gobierno somos todo y lo que vamos a recibir los beneficios son todos, la población, PLD, PRM todo el mundo así es, vamos a otra pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre tratar de hacer con la mayor objetividad posible, a la pausa ya regresamos